Hola, es ahora el turno de explicar la ejecución de la instrucción de carga LW. Tiene un formato similar a la de su instrucción hermana SW, aunque en este caso el segundo de los registros, el que se codifica en la instrucción entre los bits 20 a 16, es el destino en el que se escribe una palabra. También, para diferenciar la instrucción LW de SW, el código de operación es diferente. En este caso, es 100011. Veamos la ejecución de la instrucción LW, que es la más larga de todo el repertorio de MIPS que estamos incluyendo en el camino de datos. La parte de la lectura de la instrucción, en la memoria de instrucciones y la decodificación en la unidad de control es la misma que en otras instrucciones. Por otro lado, la instrucción codifica dos registros. Entre los bits 25 y 21 se indica el registro base que hay que leer en el banco de registros y que será el operando 1 de la ALU. Por su parte, los 16 bits menos significativos de la instrucción contienen el desplazamiento que hay que sumar a dicho registro base. Para ello, primero se extiende de signo a 32 bits. Atraviesa este multiplexor porque la señal fuente ALU vale 1 y llega, lleva, por fin, a al segundo operando de la ALU. Por su parte, la unidad de control coloca el valor 0,0 en la señal alu lo cual le indica a la unidad de control de la ALU que la operación que hay que realizar es una suma. El resultado de la ALU es la dirección de memoria que hay que leer. Para realizar la operación de lectura hay que activar la señal leer memoria en la memoria de datos. La palabra leída aparece por aquí, Atraviesa este otro multiplexor porque se activa también la señal memoria registro y llega a la entrada de dato a escribir del banco de registros. Para terminar, el índice de registro de escritura se obtiene de los bits 20 a 16 que atraviesan este multiplexor porque la señal registro destino vale 0. La operación termina al finalizar el ciclo de reloj porque se activa la señal escribir registro en el banco de registros. Y esto termina la ejecución de esa ejecución.